¡Póselo De fiesta, porque es la más una probadita ¿Tiene? de lo que va a haber este domingo aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla, no hueco aquí en la ciudad de Puebla, el domingo a las 12 va a empezar este convite que son pues son grupos de huevos que van a bailar uh -huh. con estos disfraces tan característicos que le ha dado la vuelta al mundo, ¿eh? Sí. Los huevos sí. le han dado la vuelta sí. al mundo y bueno, antes que nada, me da mucho gusto recibir a Mari Vadillo. ¿Cómo estás, amiga? Pues, más que nada, muy buenas noches a todos los que nos ven a, a través de Los Conjurados. Como siempre digo, mi casa. Para mí es un placer sí. estar fomentando la cultura de nuestro estado de Puebla y, por supuesto, traer a grandes personas como quien hace la música, como también quien organiza a todas estas grandes cuadrillas. A mi primo Raúl Bravo, que es abogado también y, por supuesto, desde que yo era una niña, pues tengo el uso del conocimiento de que él iba a la casa a ensayar y bueno, a razón de eso, pues bueno, nace nuevamente este reencuentro, también, digamos, complementándolo con Alejandro Rossetti. Así es, y bueno, eh, eh, esta responsabilidad, pues es de, de, de Mari Vadillo, que siempre ¿no? nos trae cosas nuevas, a mí me encanta, porque me dice, oye, vamos a invitar a ah, La fiesta que va a haber sí. en el centro histórico va a haber eh, un carnaval prácticamente en todo lo que es pues el Gallito, esta eh, zona pues, céntrica de Puebla y va a estar buenísimo y dije vamos, los conjurados van a estar ahí, vamos a hacer transmisión en claro. vivo, vamos a hacer ahí... Este, algunas entrevistas Checar con, los, los la vestimenta claro. lo que el tiempo que se lleva para elaborar la vestimenta, la cantidad que se gastan para hacer el entusiasmo, el gusto, la dedicación el día, el perder un día laboral con tal de salir y yo creo que eso es el amor a la cultura de nuestro estado de pueblo, así es y sabes que muchos no la conocemos Mari uh -huh. porque nos vamos inmediatamente a Chingo uh -huh. y pensamos que de ahí viene todo ¿no? Uh -huh. Esta historia, esta tradición de los huehues Pero aquí ¿no? me, me está corrigiendo Raúl Bravo Flores Él es presidente de la Asociación Angelopolitana de Huehues Entonces acá me estabas corrigiendo la plata Sí, de hecho cuando se planea la ciudad de Puebla en 1531 Pues son traídos los, este, los, los, los indígenas Tlaxcaltecas, Son uh -huh. traídos Casi, casi como esclavos para la construcción de los grandes palacios, pero ojo, entonces los pasan del otro lado del río, del uh -huh. río para que no, ellos, y ahí se forma uh -huh. su, les dan la, su, ahí su aposentos y les construyen la iglesia de la cruz, uh -huh. que es la cruz de los albañiles. Sí, claro. Ahí, ahí quedan establecidos los, los, los, este, los. La los, zona los, de Análco, ¿no? Los, no, es del, donde es ahora el Alto. Ajá. Claro. Ah, claro. Y les construyen la iglesia de la cruz como albañiles, claro, que son o sea, es su patrona por sí, decir claro, así. Claro. Una vez que quedan es establecidos iglesia. ahí, pues llegan y empiezan a practicar sus tradiciones y costumbres, de ahí nace el carnaval, en el en el alto, en claro. el alto, que era realmente el barrio de la cruz. Pero como llegaba el río y se inundaba, las casas las construyen en alto, y por eso le llaman el alto, cuando realmente es el barrio de la cruz. Perfecto. Y ahí nacen, ahí nacen las famosas cuadrillas. Lo dicen, ahí viene la cuadrilla, pero cuadrilla porque bailábamos en cuadro. Ajá, o sea, seis o sea, huevos, cuadros, exactamente. Bajaban del barrio de los cuatro puntos cardinales, formaban un grupo de 24 huevos, bailaban en cuadro, y por eso se llamaban cuadrillas. Ajá. No permitían más, eran 24 huevos. Con el tiempo, pues van muriendo algunos, por enojo se retiran otros, y entonces sí. convocan a nuevos a nuevos danzantes, pero deben de practicar, deben de aprenderse las danzas. Pero sorprendentemente, pues si retiraron cuatro, o seis, se necesitan seis, pero llegaban 20, 30. Okay. Entonces les daba, pues, tristeza correr, nada, o sea, seleccionar a unos y correr a los otros. Por tal motivo admiten a todos uh -huh. y entonces el grupo ya no era cuadrilla. Entonces ahora toma el nombre de camada. Okay. Sí, pero entonces otra vez volviendo, la raíz es desde la fundación de la ciudad de Puebla de 1531. Esa desde es la raíz, la raíz y es el motivo del carnaval. Exactamente. Ok, Oye, a ver, me decía Mari Badillo de que tú ibas a, a ensayar a Bueno, casa, cuando era yo mi, así, cuando era más joven, pues era muy, a mí me era muy preocupante que no tuviéramos bien organizadas. Porque ahora mi primer punto dentro de la asociación y, mi, y de mi grupo es disciplina, y de okay. ahí parto con todo, ah, pues una es una fiesta, y yo cuando llegamos a la fiesta decimos, hay que echar relajo, hay que divertirnos, pero ya, ya partimos de okay. una disciplina. Oye, pero a ver, ¿y cómo se ensaya eso? ¿Cómo se ensaya ser huevo? Bueno, porque tenemos, por ejemplo, nosotros estamos en un rescate o hemos rescatado diversas coreografías, nosotros tenemos como unas 15 a 17 coreografías entonces para realizar estas pues necesitamos un ensayo ¿Ensayan todo el año? No, no, no, más no. serían los últimos o los primeros cuatro domingos de enero para encontrarnos con el carnaval que cae en febrero a mediados a principios o a finales del mes de febrero De acuerdo uh -huh. eh, y bueno, eh, Ale Rosete ve que bueno en el inicio de este programa eh, está la cumbia bien bailadora aquí ¿no? así bien sabrosona Bien pegajosa, ¿no? Y bueno, es de la fama de Rosete Y bueno, acá su director eh, Ale Oye, ¿cómo, ¿cómo te inspiraste para hacer esta cumbia? Este, ¿cuántas personas participaron? ¿Cómo, cómo estuvo a ver la creación de la cumbia pegajosa? Esta? Está, está bien padre Bueno, a través de que hemos trabajado en los carnavales eh, Hemos trabajado en nuestra música Pero se nos ocurrió eh, Más que nada mi hijo Víctor Y mis dos hijos Este, los muchachos comenzaron a ver que hacía falta una cumbia, pero uh -huh. para los huevos, uh -huh, claro. que eh, la tradición es eh, hemos tocado en, en, en, aquí en Puebla, en todos los huevos, en todos los, los, los eh, donde bailan, en muchas partes de aquí de Puebla, uh -huh. hemos trabajado y, y quisimos hacerle este este homenaje a ellos, una cumbia que se dedicara especialmente para ellos. Uh -huh. Y cuál fue el resultado, que lo bailen los huevos y lo toda toda la gente. Uh -huh, de acuerdo. Ya. Oye, ¿en cuánto tiempo la hicieron? Eh, ¿Qué ritmos tomaron? ¿Cómo? A ver, explícanos más. Fue ¿Por? un proceso muy, muy, muy laborioso porque eh, los huevos tienen su música y son muy selectivos, son muy exigentes en su música. Entonces tuvimos que hacer este proyecto sí. para que les gustara y pudieran bailar eh, la, la cumbia. Entonces eh, eh, analizamos todas las cuadrillas, fue que llaman las cuadrillas. Uh -huh. Analizamos de, de toda la gente que, que baila ahí, participa. Estuvimos observando qué es lo que le gustaba, qué es lo que hacían, qué lo, es que lo que hacían. Tenemos un nieto que también es güey, güey. Es el ah, pianista. también es sí, güey, güey. es el pianista de nosotros. <risa> ya, ok. Ya eh, con Víctor, mi hijo Víctor, Alexis, eh, yo y los dos muchachos ya fuimos eh, haciendo las ideas. Y ya pero a través de, de Alex, de Ulises que es hueve uh -huh. es desde pequeñito uh -huh. y ya comenzó el, el, al sentir que es lo que le gustaba que es lo que, uh -huh. que se puede bailar y ya comenzamos a hacer la, oye la, y, la, ¿y la, hay eso. mujeres hueves sí. sí también sí sí también okay. hemos en, en varios bailes hemos llevado uh -huh. eh, a hueves. Uh -huh. hueves este lo decía aquí el, el maestro de todo esto eh, pero huevo es huevo es lo que es un huevo, eh, bien vestido, bien todo, que, su, que sus vestimentas son carísimas. Uh -huh. Y hemos llevado es, ese tipo de, de, de, de huevos a nuestro espectáculo y, y dándole eh, pues un poquito de producción a la cultura poblana. Uh -huh. hoy, hoy sabemos que, es, que esto nació en Puebla. Claro. Eh, bueno, nosotros eh, vagamente sabemos que era de, de huevo, huevo ¿no? pero hoy que nos estamos dando cuenta que es, es es poblano y nosotros lo estamos alineando a la cultura poblana claro entonces nos hemos dedicado más a la cultura poblana porque comentamos hace un momento que tenemos mucho donde divertir pero no oye no lo ale ¿y, y va a ir la fama de Rosete y va a estar ahí tocando en vivo o cómo va a estar ¿La no cosa? hoy bueno la invitación no, sí son pero creo que no podemos participar ir eh, tocando porque no tenemos que nos, nos, nos la ¿cómo se llama? plataforma plataforma sí sí ah pues no me habías dicho que sí ya no estamos okay. en proceso porque realmente ah, bueno, se está armando o aquí sea, se está armando okay sí se el está municipio ha, ah, ya. sí ha, ha tenido una serie de reglas con motivo uh -huh. de que reiniciamos nuevamente estos convites porque se suspendieron dos años por motivo del covid uh -huh. estamos nuevamente estructurándolo uh -huh. Pues evitando ah. sobre todo que no, no, no a haber contagio. Claro, Entonces, este sería el tercer, o sea, después de tres años prácticamente. No, dos años, pero con ese cerebro el quinceavo, uh -huh. ya van quince, con quince con Sería veinte, en el 20 ya no hubo, ¿o sí? No, no, dos. Veinte, veintiuno, veintidós, y este es el 23 Sí, veintidós, veintiuno y 22 no se realizó, yo ahorita en el veintitrés nuevamente realizamos. Ah, ya, empresa. ok. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo va a estar la fiesta? ¿Tú quieres comentar algo, marín pues más que nada que a razón de que mis hermanos, mi papá, pues salían en el ámbito de los de los indios y por supuesto que también los charros, mi hermano salía mucho, pues ese es el afán y hoy participo con ellos precisamente a otorgar el desayuno el día 20 de eh, Febrero uh -huh. a las 9 de la mañana. Sí, no, 12, ¿no? No, ese es el 12, ese Ajá. es el convite. Ah, es el convite. Y luego va a haber desayuno. Y luego, exactamente, ah, el los 20, ocho días, a los 8 días, días. Ah. hay un desayuno. En San Felipe, Guayotripa, de la Junta Auxiliar, ya en, en forma individual. Ah, ya, okay. así es la tradición, así es es lo rica. Rica. El 12 es nos rica. reunimos, 16 grupos. Okay. de Juntas Auxiliares de la Libertad San Aparicio, Canoa San Jerónimo Calera, San Felipe guayotlipan Xanenetla El Alto este, este, este, Xonaca, Xonaca, es Xonaca este, este, uh -huh. Loma Cinco de Mayo de las que me acuerdo, la uh -huh. Miguel Hidalgo entonces son, dice, uh -huh. viene de Tlaxcala una, un grupo de Panotla y viene San Agustín Tlaxcala okay. todos ellos van nos, nos reunimos para el convite Ajá, para el Convite Hobite es una invitación que hacemos para toda la comunidad que nos vaya a ver Para que vayan a nuestras comunidades a celebrar el carnaval Y que no carnaval nada más es en Huejotzingo, sino también en el centro de la ciudad de Puebla de acuerdo. Y luego ya en lo individual Usted puede ir a cualquiera de los grupos que, que desfilaron en el convite Y ahí hay carnaval, y ahí les esperan con los brazos abiertos a usted y a toda la sociedad, toda la comunidad y al público en general que quiera ir. Y a los ocho días yo los espero en la Junta Auxiliar de San Felipe real de ahí la cuadrilla que, real, en la de, real, de, real, real de, de Hoyo Clipán ¿Cómo? los charros ¿Qué? al desayuno que será en el auditorio de la Junta Auxiliar de la Presidencia de, la presidencia de San Felipe Hoyo Clipán. Ajá, y ese también vamos a ir. ¡Claro! Pues ¡Ah, bueno! Sí, sí. ¡Perfecto! ¡Claro, claro! ah bueno perfecto claro vamos a bailar y a la otra semana vamos a comer! ¡Está Desayunar, maravilloso! Todo, todo. Oye, y conociéndote, ¿vas a cocinar? ¡Sí! ¡Conociéndote! Claro, ¡Claro! ¿Y qué vas a hacer de desayuno? Pues vamos, pretendemos dar arroz, pretendemos dar un pipián por ahí que ya están todas las cosas y unas tortillitas de la región hechas a mano. ¡Órale! No, no, y es que Mari Marivadillo agarra y se pone a hacer tortillas. Y no es tan fácil. No. Tiene no una tengo. complejidad hacer tortillas. Uh -huh. O sea, y ahí te vas a poner, ¿no? Claro, bueno, claro. oye, ¿cómo ¿cuántos van a ir? ¿Cómo cuántos pues van a ir? más o menos calculamos unos 150, 150 personas. ¿Más? Más. Bueno, más Lalo y yo que vamos no a hay. ir ahí a desayunar. 152. Sí, no, hablo de como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Mínimo, ¿no? Yo creo mínimo, que sí. ¿Cuántas tortillas no, te mínimo. vas a echar? No, mínimo unas tres, cuatro por persona sí, sí, yo creo que es una responsabilidad muy grande cuando tú vas o participas en este tipo de, de eventos masivos para la comunidad y como soy originaria de ahí créeme que lo hago con mucho cariño y mucho amor, eh, no uh -huh. sé me recuerda a mis ancestros a mi papá, a mi hermano y es parte de mi mamá en especial era una persona muy participativa venía platicando con Raúl que es mi primo veníamos oh. platicando pues cosas de, de antaño y que pues bueno, eso mismo me hace fomentar y participar en el carnaval de San Felipe de De acuerdo, oye, a ver, y, y la pregunta que sí es necesario que te la claro. hagamos a ver, ¿qué es un huehue hue y qué interpretan en este baile? Bueno, primero que todo, primero, ¿qué es carnaval? Carnaval viene de dos vocablos, carne, que para la Biblia es pecado, uh -huh. y va la palabra adiós, adiós al pecado, o sea, esto significa que son fiestas de adiós al pecado, uh -huh. o sea, ¿pero qué es pecado? Pecado es tomar, bailar, este... ¡No me risas, ¡Alegría! Uh -huh. Nos despedimos de eso, porque al día siguiente inicia la cuaresma, claro. era una fiesta religiosa, uh -huh. entonces eso es carnaval, celebremos, porque mañana... Entramos en reflexión uh -huh. durante de 40 días sí, esperando sí. la muerte y resurrección de Jesús. Muy bien. ¿Qué es eso? eso es carnaval Ahora, ¿qué es huevo? Huevo es una palabra náhuatl que significa viejo. Uh -huh. Pero ¿por qué viejo? Porque en las culturas prehispánicas, para poder danzar y bailar, o sea, tener derecho, debían de ser única y exclusivamente para los viejos. Uh -huh. Entonces, un joven que quería tener ese derecho, se disfrazaba de viejo, okay. entonces se juntaban 6, 7 muchachos y se disfrazaban de viejos, entonces cuando ya venían, la gente decía, ahí vienen los huevos ahí vienen los disfrazados de viejos, entonces eran los disfrazados. Pero también hay charros. No, ahorita permiten, entonces, y la, y la, el claro ejemplo, es la danza de los viejitos de Cañet, uh -huh. que son jóvenes, y vienen sí, disfrazados bien. de viejos sí, entonces bien. la palabra correcta son, sería en lugar de los viejitos el baile de los hueguitos. Ajá. Okay. ¿Sale? ahora ¿sale? Este, ahora, este, cuando se sí. realizan este, en diferentes comunidades en San Felipe está formada por ranchos uh -huh. entonces los habitantes cuando se reunieron para celebrar el carnaval como forma de burla se burlaban de los rancheros yo me burlo del señor este dueño de este rancho y le pongo mis bigototes mi sombrero, pero también a la parte de la, del carnaval era una burla, una protesta, porque nos estaban explotando. Entonces, nosotros, la comunidad de San Felipe, mm -hmm. nos dis, nuestros antepasados se disfrazaban de charros para burlarnos de los rancheros que explotaban a nuestros antepasados. Mm -hmm. Entonces, ahí mide el carnaval. Entonces, los que los charros son de principios del siglo pasado, 1900, okay. desde ahí. ¿No? Los, lo, los, los, ¿cómo se llama? Los de Chonaca, los del Alto, ellos llevan una capa, pero no es capa, es la tilma de Juan Diego, eran los indios de guaraches, calzón Ajá. de manta, claro. camisa de manta y su ayate. Uh -huh. Se la soltaban, pero no son capas, son ayates. Entonces ellos llevaban el traje antiguo del indígena mexicano. Uh -huh. Entonces, si mide su carnaval, pues ellos son de 1800, a principios de 1800 ya, pues. es más antiguo que el de nosotros. Uh -huh. ¿Hay, mujeres? ¿Hay eh, mujeres? A partir, sí, de 1986, con la liberación de la mujer. Apenas 1986. Sí, bueno, ahí está Mari Vadillo, nunca salió, porque muchas mujeres van San Felipe por allá salen, pero ella nunca salió. Porque no. A ver mal, Mari, ¿qué pasó? <risa> nunca se disfrazó, es que era mal visto, la mujer no podía participar, que era tonto, porque el, el bordado, los trajes, se lo, no, lo hacían no, no, las mujeres, claro. el huevo salía bien planchadito y bonito, pero atrás de ese gran no, huevo había una gran mujer, claro, entonces okay. dicen es que la mujer no participa, se quedaban haciendo la comida para claro, 100, las tortillas 500, son entonces, luego decías, para 150 Es que la mujer no mar, participa, mar. claro, claro que sí mínimo, participa. Mínimo, mínimo. Pero ya como danzante, ya a partir de 1986 en adelante, ya tuvo mucha participación. Entonces ahora, por ejemplo, en mi grupo si salen 50 personas, por lo menos 15, 20 ya son mujeres. Ya, sí. ok, perfecto. Sí. Oye, ¿y tú no bailas? no. No, yo más toco, Sí, sí, yo más toco para que bailen Ah, bueno, perfecto Pero sí me... Bueno, ahí eh, dan eh, bueno, alto Luego ahí hacen sus, ahí sus ensayos Y me pongo a ver Pero sí es un poquito complicado Yo creo que es un poquito complicado las, los, los movimientos y... Oye, a ver, yo también te quiero eh, preguntar, Raúl, ha eh, habido una gran controversia también sí. en cuanto a que, y luego el manejo de la pólvora, uh -huh. este, eh, hay algunas personas que, pues, apoyados de que están disfrazados, Toma. ponen el sí. desorden, sí. exceso orinan, de alcohol orinan en la calle. Exacto, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. hay así como actos de, de vandalismo, uh -huh. ¿no? De Lamentablemente por unos cuantos. Sí. Pues, ponen en mal a todos. Claro. Eh, el ayuntamiento, por ejemplo, de Puebla, ha claro. también dado algunos parámetros, algunos claro. reglamentos. Sí. Claro. Ahorita, ¿cómo eh, se van, cómo van a asumir esas nuevas disposiciones y cómo ustedes que son los que están organizando todo esto pueden evitar este tipo no? Pues de atropellos de vandalismos y de quien se pase de lanza, pues. Mira, de hecho, sí, efectivamente, ya hemos estado firmando algunas cartas responsivas, porque efectivamente, aprovechándose de que pues, vamos enmascarados y todo, si no saben quién, quiénes son, pues sí se comete mucho, mucha delincuencia. Pero yo, yo creo, otra vez, este, ahora que hubo una rueda de prensa en el imac yo decía, es que también tenemos que tener conocimiento de causa. ¿Qué celebramos? O sea, si ustedes me dicen, a ver, vamos, ¿y qué vamos a celebrar? ¿O qué está usted celebrando? Con todo respeto, luego dicen muchos huevos. No, pues es ir a tomar, a echar relajo y a emborracharnos. Ah, bueno, si ese es su objetivo, pues no está comprendido dentro del carnaval. Ah, sí. El objetivo, el objetivo es anunciar el inicio de la cuaresma. Efectivamente, parte de, como decía, lo veo complicado, ah. hacer ejercicio, estar bailando. Sí, es tomarse una cerveza, dos cervezas y llevar un control. Pero el que organiza debe llevar un control. Y saben que estamos celebrando esto. Este es mi fin. Este es mi objetivo, uh -huh. pero si mi objetivo es tomar, emborracharnos, y control, uh -huh. hay una, una palabrita que ocupa, me dice, con echar desmadre, y es eso, y emborracharnos, uh -huh. pues eso no es el fin. Claro, pero ustedes, ¿cómo, cómo van a poner orden? Por eso, los, todo el organizador de cada grupo... Es que debe tener conocimiento de causa Por ejemplo, claro. usted dice, a ver, esto lo voy a organizar claro. Pero no van a entrar ahorita ocho, van a sentar, van a estar chiflando No, no, no, espérenme, espérenme Ajá, Sí, es sea. para que estemos alegres y todo Pero debe haber un orden Claro. Debe haber una disciplina usted, Ustedes primero, luego pasan otros Y luego nos vamos, es, esa es la disciplina Cada quien, el, el, el líder de la cuadrilla Exactamente Va va. Pues va a tener un porque, registro. Exactamente. Pero si usted no sabe organizar esto, pues se le sale de control. Ya acá estamos tomando. Ya mentándonos la mano. No, espérame, no, no, no. Efectivamente. Sí, vamos, que salga bonito esto, ¿no? Sí, bonito, claro. con alegre. Pero debe estar organizado, debe haber claro. disciplina. No porque Ajá. salga bonito, pues ahora sí. Pero, pero muchas personas dicen, bueno, no, este no, no eh, aceptan estas reglas y hacen el relajo que estás comentando. Pero ahí, como eh, en ese momento ustedes van a estar checando? ¿Puede haber alguna sanción? ¿Ustedes sí, van a los grupos sanción? de la asociación están realmente vigiladas y por eso pertenecemos a una asociación. Los que no quieren estar en una asociación son independientes y por eso no quieren estar. Porque yo no quiero que nadie me mande. Yo ¿Sí? quiero hacer lo que yo quiera, no lo que ustedes me digan. Porque en una organización, bueno, vamos a hacer esto, vamos Ajá. a hacer lo otro. Pero yo siendo independiente, pues ustedes hagan lo suyo y yo hago lo mío Entonces, esa es la diferencia. Y el ayuntamiento, pues ya a través ya los tienen vigilados, pero ya le corresponde al ayuntamiento, pues seguirles, es, Ay, es, es, es, es un, orden, déjame, un orden déjame decirte que este gobierno municipal creo que ha implementado no es eh, esas medidas esa disciplina, esas normas sobre todo esas normas porque es un reglamento que se tiene que disciplinar eh, los, los juegos porque si te das cuenta cada evento de, de que salen las cuadrillas o las camadas como le llamen anteriormente Creo que eso es lo que necesita Articultura, ha implementado a través de la Secretaría General de Gobierno, eh, ha implementado esos convenios con estas grandes este, cuadrillas de, nuestro, de Puebla Capital, porque digo Puebla Capital es lo que realmente le ha dado vida y como lo decía Raúl, es la persona, bueno, Puebla Capital fue los primeros antes que Huejotzingo ¿no? Definitivamente, claro. es un orgullo, créeme que yo escucho la música y la, y la disfruto, de por sí soy, me encanta la música, la, me relajo, no uh -huh. sé, es algo muy, muy bonito y que a muchos les da mucho miedo o les da, este, digamos, Temor a que a que los pues vayan a reaccionar de otra manera porque esa conducta se tiene que ir regularizando. Yo siempre he dicho que el derecho se modifica conforme la sociedad lo va adquiriendo y eso es lo que está haciendo nuestro honorable ayuntamiento de eh, mi presidente Eduardo Rivera. De acuerdo, entonces sí, sí van a poner orden y eso sí es, es importante. Claro. Eh, a ver, vamos a una parte súper importante de este programa que son ustedes, a ver, Silvia Roque Martínez, dice los más preciosotes, ah como no ya me acordé de ti Silvia, ¿Cómo estás uh -huh. dice viene lo mejor de lo mejor con el grupo La Fama de Rosete, así es, o sea ahí va a estar la cumbia y van a estar bailando así la es, cumbia de es. La Fama de Rosete eh, Rodolfo Mendoza eh, Cosío, eh, mío Bernabé Miranda, dice saludos a todos y a todas Maribel Juárez dice, los huevos son parte del arte que tiene Puebla, y, y eso es bien importante difundirlo, claro. ¿eh? porque eh, eh, sí eh, siempre nos vamos a, a Huecotzingo y, y las fotos, uh -huh. las imágenes, todo eso, eh, eh, nos vamos hasta allá, y pues está bien, quien quiera ir, pero pues acá también Tenemos lo vamos lo a tener, claro, nosotros. Uh -huh. Y va a ser re, repetimos este domingo a las 12, las citas en el Gallito. el Gallito y y para dónde se van a ir bailando? Vamos hasta el Zócalo. Hasta, hasta el Zócalo. Zócalo, toda la Avenida Reforma. Ajá. ¿Como cuántos? ¿Cuántos son? 16 grupos. ¿Y cuántas cuántos, cuántos van Como a hacer unos 1200. ¡Wow! 1200. Va a estar sí. padrísimo eso. Más 12 de la fama seríamos <risas> 1212! 12, 12, 12, 12, ¿eh? Más, más? Mario 1200, 1212. que 12, 12, ¿sí? Pero nomás fue un límite, ¿eh? Nada ¿Ya? más un límite de ciertas, de ciertos huevos, ¿eh? Porque Ajá. somos bastantes, bueno, son bastantes. Uh -huh. Nomás me pues, estaba platicando, Raúl, que nomás es permitir un límite de personas, nada más. Sí, uh -huh. sí, sí. Sobre todo que uh -huh. queremos dignificar al huevo. Y ¿eh? lo que decíamos este más que cantidad, queremos calidad. Que la gente conozca el huevo, dignificarlo de acuerdo. Sí. Ok. Esther Cabrera, eh, Cheque Méndez. Ay, Cheque, ¿cómo estás? Fernando Bravo. Eh, Esther Cabrera dice, saludos, sí. Lick. Me invita. Ay, ¿A dónde la... quieres ir? ¿Al baile <risa> o al desayuno? Va a salir de huevo, es huevo. Oh, yeah. O de a Raúl. los sapos, dice. A, a los sapos. <risa> dice eh, Milo Bernabé: dice a la, a la licenciada nada la detiene. Oh, a chido. ver si es cierto, te queremos ver bailando. Uy, tú siempre eres tan participativa. Un poquito, un poquito. Sí, sí. Pero, pero al baile no le entra no, no No, ya, pues es que sí no, es mi sí bailo, Mari. pero bailo con personas muy cercanas a mí ya, sí, sí, sí, ok, Caro Bravo eh, y Milo también comenta la danza y la música es lo que nos identifica como mexicanos es bonito escuchar las tradiciones y costumbres de cada rincón de Puebla y José Alejandro también nos está viendo ok, entonces eh, eh, si nos puedes platicar un poquito, hacer ¿y esa foto qué hice, eh? es lo que estoy viendo. Ah, de un ensayo. Ah, eh, ya, ay, pues yo no veo a nadie ensayando, eh. Están, ¿eh? Ah, haciendo una estrella. eso qué es? Están haciendo una estrella. Se llaman Sones. Y ah. antes, cuando se inicia el carnaval, todos los Sones llevaban un mensaje religioso. Ah. Este se llama la estrella, que era la estrella de Belén, que anuncia el nacimiento del Mesías. Hay, hay una pieza muy bonita, no sé si sea la que tocan ellos, Ajá. pero le llaman la, la primera en el alto Ishonak. Uh -huh. Pero pregunta, le, les he preguntado, bueno, ¿y por qué la primera? No, ah, pues es la primera que se toca, es pues, lógico. ¿Pero qué es la ay, primera? Ay. Oye, ahí estás ensayando, Mari. Sí, mi primo me dice, vente, prima, pues. Ay, pues ay, ya, ay, ya ahí vas, ay, ay, mira. A, ya, a un lado está la mano de mi primo. Ya. Ahí Sí. Okay. Y ahí le platicaba y decía, ¿por qué la primera una vez platicando con un sacerdote me dice? Es que esa pieza es la encarnación de la Virgen María. Uh -huh. O sea, cuando el arcángel Gabriel le anuncia uh -huh. que ya está embarazada yeah. del, del Espíritu okay. Santo. Y entonces, yeah. Dios primero con nosotros, por se llama la primera. Y cuenta usted, es en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En las el embarazo de la Virgen María la primera pieza anuncia ah, yeah. el embarazo de la Virgen okay. María oye, Raúl, ¿y todos los huevos saben la historia no, también? No. como no, por, eso, por, eso te, por eso te repito <risa> si, voy, si voy yo a bailar el embarazo de la Virgen María y ahorita hay un muerto en el por porque hubo un muerto hace un año entonces ¿cómo puede ser posible que exista eso? si son mensajes religiosos Claro. Por eso, todos los que organizan un carnaval, luego no lo saben, claro. piensan con todo. Pero, ¿cómo si el año pasado si no se hizo? No, sí se hizo. Sí, no, se hubo hizo. De, no hubo convite, pero sí se hizo. Ah, sí. no hubo convite. Sí, pero si sí hubo en las, en las, en las comunidades habitacionales, pues mm -hmm. hubo carnaval y desgraciadamente hubo un muerto, se pelean. Pero realmente es que los, los que organizan los, los, los carnavales. No saben ni lo que es. No saben ni lo que es carnaval. Claro. Raúl, explícale lo de la, la muñeca y el canto. Cántaselo. Bueno, la, lo el canto yo, del, yo lo escuchaba suele. desde niña, ¿eh? Dios. O sea, cómo, cómo movía o sea, mucho la muñequita. Estos eh. bailes inicialmente fueron dirigidos por evangelizadores. Porque no hablábamos español, hablábamos claro. en náhuatl. Entonces, como no había calendarios, la forma de avisar al pueblo es con danzas con que fue un, un lenguaje. Entonces. El, los evangelizadores sacaban a los grupos de huevos a bailar, entonces uh -huh. la gente cuando los veía, ahí vienen los huevos, uh -huh. decían mañana es miércoles de ceniza y empieza la cuaresma, era la seña, uh -huh. ahora dentro de los huevos llevábamos una muñequita, uh -huh. pero luego después los, los, los sacerdotes se fueron alejando de la organización de los huevos y los huevos ya tomaban muchos, hacían desmanes uh -huh. y entonces les retiraron a Jesús, y pusieron su máxima creación, que es la madre, la mujer, entonces sustituyó por la, por, la, por la mujer, pero como era chiquita, le pusieron la muñequita. Pero es una danza, es un son religioso, que por ejemplo, yo lo canto para anunciarles lo que va a pasar a partir de mañana, o sea, a partir del miércoles de ese mes. A ver, pues la que es sí, sí, sí, sí. Es en base a los cuatro evangelios, San Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Entonces dice, la muñeca es amor, la muñeca es salud, la muñeca es bendición, la muñeca es carnaval, la muñeca es Dios, o sea, Dios es Ne o sea, igual que nosotros, negros son sus ojos, rojo es su corazón. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La estrella de David anuncia que en Belén ha nacido en un pesebre el Mesías, el Redentor. Él nació en la pobreza, los reyes lo adoraron. Del pesebre a la cruz, de espinas su coronación. Vamos todos al Calvario, ya lo llevan a matar, en su cruz lo clavará a mi Cristo, mi Señor. Todo se ha consumado, ama a los unos a los otros, es el nuevo mandamiento de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, en tres días resucitó el Cordero, Hijo de Dios, arriba Jesús de Jesús de Nazaret. Marcos, Juan, Mateo, Lucas, escriban el Evangelio, predicar por todo el mundo hasta la consumación. tan, tan. Pero, oh. vale, no. Gracias, gracias. Ay, mira. Sí, pero eso ese, ese, ese solo vamos cantando a la gente diciéndole qué es lo que va a pasar: que va, que va que van a nacer Cristo, va a padecer, va a morir, sobre todo va a resucitar mm. y va a estar con nosotros a través del Evangelio. Perfecto. Oye, qué tradición tan bonita que sí necesitamos conocer? conocerla. Claro, para, para tener el conocimiento, para saber apreciarla, cobijarla claro. y disfrutarla, así, en ese orden, porque si no... Vienen los desmanes, sí. el conocimiento, claro, uh -huh. por supuesto, ¡qué padre! Sí, sí, sí, sí, sí. Ok, y el complemento, pues bueno, la música la hace el señor de los éxitos y es como... El, el señor esa. de los éxitos, <risa> ok, sí, dale, sí. perfecto. Oye, y, y eh, eh, ¿te inspiraste en todo esto? para Si, si conoces la... Este, toda la, la historia de los huevos y todo eso para, para hacer la cumbia? No, parte de allá en el alto, tengo amigos de huevos, bueno, en, Chonaca, en todos en eh, todas pero platicar con una gente adulta que tenga conocimientos uh -huh. casi no. Tenemos un amigo Paz Pache, de, de Paz Descanse, su abuelo de Ulises, nos platicaba, pero pues también no es muy, muy grande. Entonces, pero no nos platicaba realmente el origen, el cómo, como sea, una, una, una wow. amplia información. Estuvo padrísimo. Muchas gracias, sí, sí, sí. Raúl, por, por, ahora sí que por instruirnos, <risa> por quitarnos un poquito la ignorancia. Sí. El huevo es místico. A ver, por ejemplo, lleva plumas uh -huh. y piensa que es para que se vea algo bonito el sombrero. No, lo que pasa es que de los cuatro elementos que existen en la tierra, el aire, lo único que lo dominan son las aves. Y para los antepasados, el aire... Hacia arriba es el cielo. Entonces, uh -huh. Consideran a las aves sagradas. Entonces, nosotros para hacer los sones y, por ejemplo, cantarte lo, lo que te dije, para hacer la estrella, es un son que comunicamos a la comunidad que se acerquen a Cristo. Entonces, las plumas significa que hacemos contacto con Dios como aves. Para que, lleve, para que en ese momento nos vuelven profetas y llevemos la palabra de Dios y la gente acepte y admite el mensaje. O sea, nos vuelve contacto con Dios y nos vuelve profetas. Órale. Oye, esto sí deberías como de hacer... Está un... Vas algo para claro. difundir Ahora, esto? en el barrio vale. de la y Xonaca, uh -huh. hay un diablito, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué es la misión que tiene que desviar la atención de lo que les estoy mandando. Por ejemplo, te te cante esto. Entonces, uh -huh. el diablo lo que hace es que uh -huh. te... Te, te desvía la atención, vente, vamos a bailar y tata ta, y ya no te llega el mensaje, esa es la misión del diablo, porque ahora si tú vas a, la, a esa zona, lo que hace el diablo empieza a corretear a los niños, a las señoras y los asusta, y así es el baile, claro. el baile tiene que ganar adeptos, gana adeptos, y después, pues ya no les llega el mensaje, pero luego lo castigan, el martes, el chonaca y en el alto, hacen la quema del diablo Ajá, pero cierto. de la pero de la cola no del diablo de la cola del diablo y por qué si tú ves antes la, la lotería y la oca, sale el diablito pero en su en su colita lleva como una como flecha Ajá, y sí, antes sí. decía el diablo ya te picó o sea te pasaba el mal a través Ajá. de la cola entonces, ya. lo que hacen, corretean el diablo y le quitan la col y hacen la quema del diablo para que ya no transmitan. ¿va? Perfecto. Uh -huh. A ver, eh, eh, Esther Cabrera dice, cantas muy bonito, ah, dice, ah, nunca, Roberto sí, sí. Orea también nos está viendo, Julián Telles, Josué Alejandro y Majo Lozano también nos están viendo. Pues muchísimas gracias, mi querida Mari Vadillo. Entonces, si quieres finalmente, pues cerrar con la invitación. Recordemos la invitación al carnaval. Bueno, más que nada que... que nos esperamos este 20, el carnaval inicia a partir del 19-20-21. Estaremos ahí en las colonias que pertenecen a la Junta Auxiliar de San Felipe Clipan. Ahí estaremos, bueno, bailando casa por casa, calle por calle y es padre el ambiente porque... Eh, como que te familiarizas con tus vecinos, con tus colonos, eh, conservando la cultura de nuestra comunidad, de nuestra región y eso es lo que el convivir y compartir el pan y la sal, estaremos ahí totalmente un éxito, estás cordialmente invitada todos Gracias. los que nos ven también y por qué no esa comida es abierta para la comunidad, para el público en general quien visite este lunes 20 a partir de las 9 de la mañana, se congregan o, se, o llegan, se concentran, ahí se reúnen los huehues y se les da un desayuno, ya de ahí, bueno, por lo que yo me acuerdo que hacía mi mamá, mi papá, eh, se habla y de ahí parten, se hace un bailable afuera de la presidencia, y de ahí ya se van a caminar todo lo que es la Junta Auxiliar de San Felipe Güeyocliparia. Sí, ahí sí. ya estaremos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias, gracias mari gracias, gracias, Ale Rosete. Gracias, gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, Raúl gracias. Bravo Flores. Sí, muchas gracias. Él es el presidente de la Asociación Angelopolitana de Güeyües. La sí, verdad, gracias. me encantó platicar contigo y también me encantó que nos transmitieras toda la cultura mm. de los Güeyües, que es tan importante que nosotros sepamos. Pues no fue todo, pero ojalá me invites a mm. otros programas, te puedo traer ah, claro. algunos símbolos que tengo, tengo la muñequita la que... ¡Ah, me estaría padre! Tengo más, una máscara de mis abuelos que tiene Ajá. 100 años que fue de las prim primeras en San Felipe Bolívar, y pues la historia, créeme que si hiciéramos si quisieras que te relatara toda la historia, pues nos llevamos unos 5 o 6 programas, ya. que habríamos punto por punto. Oye, de aquí para un libro sí, sí es cierto. Pero, ¿no? y todas las fotos y todo sí, eso también, todo el material fotográfico años, que has de tener pues sí. muchísimas gracias. Sí. Y entonces Tom. el próximo domingo los esperamos en El Gallito a partir de las 12 del día y muchas gracias al Instituto Municipal de y Cultura que también nos ha apoyado para seguir con nuestras tradiciones y a ti no te conocía, pero muchas gracias Ay, Me dio yo mucho tampoco gusto te conocer. conocía, pero mira mira lo que hace Mari ¿verdad? Ahí nos va presentando ¿Cómo no? muchas gracias Mari muchas gracias por gracias. su compañía, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir sigue en nuestras redes sociales échate un clavado al portal de Los Conjurados, vamos este domingo a conocer toda la cultura que hay en Puebla y esta tradición de los huevos está muy padre, pero hay que conocerla, porque si no bueno, claro, se puede desvirtuar como esto ha sucedido muchas veces. Cuídate mucho, besitos. Buenas noches.